Hola acá, Claudio de nuevo, para variar. Seguimos con un poquito con las curvas de 100. Yo les decía que habíamos visto que podíamos eh, crear tanto líneas abiertas como rectas, curvas y eh, eh, formas cerradas, ¿sí? o objetos cerrados. Cuando yo hacía clic en este botoncito de editar nodos, le mostré que aparecía... Eh, varias opciones, vamos a ver, estamos viendo algunas, ¿sí? por ejemplo, yo le puedo decir: Voy a seleccionar esto, voy a hacer clic acá, y le puedo decir que eh, le, hay un botón que dice hacer simétrico los nodos seleccionados. Tac. Fíjense que cambió, pero cambió también. O sea, yo seleccioné un nodo, un punto, me voy, a, me voy a acercar para que se note mejor. Y fíjense, ¿qué quiere decir simétricos? Quiere decir esto. Si yo muevo uno para la izquierda o para la derecha, el otro se mueve para el lado opuesto. Si yo lo estiro, el otro también se estira. Esto es los tiradores o las manijas o las antenitas simétricas. ¿sí? Yo puedo decirle que sean eh, esquinas. Hago clic acá. Y fíjense, se formó una punta. ¿tá? Esa punta, esa curva, se puede manejar. Vamos a mover esto un cachito. Ahí. Ahora acá, ahora acá, y esta punta se puede manejar desde la manija o el tirador del otro nodo. Fíjense que este yo no lo, no lo hice así, no lo había hecho simétrico, por lo tanto lo puedo manejar así. ¿Cómo manejo esta? Bueno, este punto también lo puedo convertir a curva. ¿Ah? Entonces, perdón, estos dos puntos, ahí está, los puedo convertir a curva. Entonces ahí aparecen los tiradores para hacerlo curva de vuelta. Fíjense que lo puedo superponer, lo puedo tirar para allá, ¿sí? como yo quiera. También ahí está la opción de... Agregar, fíjense, acá hay un insertar nuevos nodos entre los segmentos seleccionados. Y eh, insertar, suprimir los nodos seleccionados. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que yo acá, entre estos dos, voy a ir un poquito para abajo para que se note mejor. Entre estos dos, quiero que haya otro nodo, porque quiero hacer un dibujo más complicado. ¿Sí? Entonces selecciono estos dos. Los seleccioné. Y le voy a dar clic acá que es insertar. Entonces va a meter otro nodo. ¿tá? Y ese otro nodo me permite hacer más juegos. En relación con los, con los, otro, con los dos nodos que lo rodean. ¿Sí? O sea, puedo hacer una opción para que. Para que se pueda arquear más la cosa y así yo puedo agregar más nodos. ¿sí? Voy a hacer, eh, qué sé yo, selecciono este y este, estos dos noditos, estos dos puntitos. Le doy sumar y me agrega otro nodo. Que de vuelta puedo moverlo desde el nodo o puedo moverlo desde las manijas de los tiradores. ¿Está? Y así puedo seguir jugando con todas las opciones. Voy acá a la forma a la forma cerrada. ¿sí? Me centro en la forma cerrada. Eh, puedo seleccionar, voy a seleccionar los cuatro nodos. ¿sí? Y le voy a decir que sean simétricos. Fíjense que va a cambiar la forma. Cuando uno, uno le dice que la, los nodos se hagan simétricos, las manijas de todos esos nodos seleccionados se hacen simétricos. Por lo tanto, es muy probable, como habrán visto en la línea abierta, que la forma se, se cambia. Se fue para el diablo. ¿Sí? Y si yo quiero modificarlo, las manijas, los tiradores, las antenitas se manejan de forma atrás, de forma eh, simétrica. sí. Pero también puedo, por ejemplo, seleccionar estos dos y le agrego, fíjense que están más oscurito estos dos cuadraditos que estos dos cuadraditos que también son nodos de la forma. Hago clic acá y se forma otro nodo acá. ¿Sí? Y ese otro nodo es simétrico, fíjense. Entonces le puedo decir... No, yo quiero que sea... Eh, que sea suavizado. Eh, no, suavizado no. Eh, que forme una punta. Entonces le puedo hacer... Se está pareciendo una forma muy... Con muy buena onda una mariposita. ¿Sí? O sea, podemos... Ir manejando los nodos. Ustedes dirán, ¿por qué lo querría ser simétrico? Bueno, capaz que el dibujo que quiero hacer es más fácil de hacer eh, de forma simétrica. O no, o haciéndolos, convertirlos en esquinas, o, o suavizarlos, ¿sí? o agregarle puntos, o sacarle puntos. Vamos a suponer que yo selecciono estos dos. Le pongo un punto más, un nodo más. ¿Sí? Y digo, no, la verdad que me queda, no me queda bien, no me gusta. Entonces hago clic acá y elimine lo que pasa es que eliminé todo. ¿tá? Entonces, ¿qué hago? Selecciono este y ahí lo seleccioné. Y ahí lo eliminé, quiero decir, seleccionándolo primero. Si no, fíjense lo que pasó. Yo ya había seleccionado estos dos, le di eliminar y me voló los tres nodos. O sea, este que está acá, el del medio que había creado, y este que está acá. Bueno, esa es otra de nodos.